Asimismo, pues también proponemos que todas las propuestas acordadas eh, sería bueno que desde el ayuntamiento, más bien desde la Concejalía de Turismo, se trasladen y sean extensibles a través de sus redes para que tanto los ciudadanos de COIN como los ciudadanos que son de, de nuestros alrededores y de fuera, pues estén al tanto de todas las medidas de protección que se, que se estén tomando en cuanto a, al uso de, del entorno de Barranco Blanco. Muchas gracias, señor Ortega. Gracias, señor alcalde, y buenas tardes ya a todos los concejales de la Corporación Municipal. Bien, yo, bueno, en primer lugar, eh, yo creo que deberíamos separar eh, dos cuestiones principales en cuanto a, a Barranco Blanco. Una es la situación de este verano en particular y después el resto de veranos atrás o, o los futuros veranos que vengan o, o cuando ya pase esta situación tan delicada en la que nos encontramos respecto a este verano, como bien sabéis, pues se dictó un decreto por parte de la alcaldía, un decreto que bueno que estuvimos tiempo bueno, pensándonos y, y recapacitando sobre la prohibición del baño y del uso de, del cauce de, del río Alamino, porque bueno no es agradable tampoco para un equipo de gobierno el tener que tomar este tipo de decisiones, pero no hemos sido lo único. En la provincia de Málaga ya tenemos el caso del río Chillar, Benavis también en Río Verde, parece ser que también va a tomar la misma decisión. Y es que, bueno, este año, por encima del ocio, o mejor, o el disfrute de, de los vecinos, está la salud de los mismos. Y debido, pues, bueno, a, a todo lo que ya sabemos, pues tomamos la decisión que ya todos saben, que es la de prohibir el baño, porque no podemos asegurar que no haya contacto, no podemos asegurar que no haya contagio, no podemos controlar el, no es lo mismo controlar un aforo de un espacio público, un aforo de un espacio cerrado, que controlar el, el cauce de, de un río. Y ante bueno ante la afluencia masiva de visitantes en, en este verano, pues bueno esto, tuvimos que tomar la decisión de, de prohibir el baño para controlar sobre todo el riesgo de contagio y a la vista está que se están produciendo rebrotes y contagios en lugares donde están masificados. Es verdad que ya estábamos trabajando, y lo dije en el último pleno, a, a petición del señor Pilz que me hizo una... Pues, bueno, en el turno de ruegos y pregunta planteó eh, que, que, bueno, que si teníamos alguna algo pensado sobre el blanco-blanco y demás, me puse en contacto con la Junta de Andalucía para ver cómo se estaban gestionando otros parajes naturales y demás. Y en mitad de todo esto, pues bueno, en cuanto vimos la situación en la que nos encontrábamos, tomamos la decisión de prohibirlo, pero es algo puntual y algo que, bueno, que esperemos que pronto acabe y que podamos retomar la normalidad. En cuanto pase esta situación... Pues miren, en cuanto a proteger la zona, nosotros no estamos en contra de tomar una decisión. Lo digo sobre todo por la, la portavoz de, del grupo adelante. Pues, no, tomamos, no estamos en contra de tomar una decisión de protegerlo, pero no creemos que bueno que sea el momento ahora. Ni sabemos a lo que nos va a lo que nos, lo que nos va a repercutir o lo que nos va a afectar ese tipo de protección. Es verdad y todos saben que, que está en marcha una innovación del plan general que ya contempla que ya contempla esa protección de esa zona y yo creo que es algo más bien urbanístico, digamos, que, que turístico, medioambiental, como, como se plantea en esta moción. Yo creo que debemos eh, hacer hueco o tenerlo en cuenta a la hora de la redacción de la innovación del plan general, donde ya, según me comenta mi compañero del área de urbanismo, que está contemplado para crear una figura de protección sobre esa zona y a la vez pues bueno dotarlo de, de todas esas medidas que, que plantea usted en la moción. Respecto a, a lo que se comenta de los aforos, es algo que, que, bueno, que la capacidad de carga nosotros no la vamos a averiguar ahora ni vamos a saberla. Yo creo que todo esto debe estar dentro de un plan general o de hacer un proyecto de actuación en concreto de la, de la zona y yo creo que se ha definido bastante bien, que, que compatibilice el ocio, el, el respeto por el medio ambiente y la protección de aquella zona no sé si serán 50 personas, si serán 100, si podrán estar 20 vehículos o 25. Yo estoy de acuerdo en que hay que regularlo y que todo eso debe formar parte de un plan en el que, como bien dice el señor Pierce, y, y bueno, y, y veo oportuno de apoyar, de que todos los grupos aporten su idea, pero todo pasa por poner en valor la zona, que se pueda visitar, como bien ha dicho la señora Guzmán, pero a la vez respetar el medio ambiente. Y bueno, y, y ya no solo es el, el riesgo por el coronavirus, el riesgo de incendio está ahí. son tránsito de vehículos a motor, hay un riesgo, aunque no esté coronavirus, hay un riesgo porque hay muchas personas en lugares muy inaccesibles, no hay posibilidad de bajar en ambulancia, no hay posibilidad de llegar con helicóptero, entonces yo creo que todo eso debe formar parte de un documento que regule y que ponga en marcha las posibles visitas a futuro en Barranco Blanco. Yo creo que en este tema yo soy de la opinión de aunar esfuerzos, de, de ponernos todos a una y de intentar sumar para darle una solución a algo que, bueno, un potencial turístico y medioambiental que tenemos en nuestro municipio, pero que, pero que por diversas circunstancias, pues bueno, no se ha podido controlar y a la vez, pues bueno, este año pues la gente ha optado más por los baños en lugares de agua dulce que en, que en agua salada. ahí hablaba con, con alcaldes de, del Pantano del Chorro y, y están desbordados porque, bueno, hay una, hay una tendencia a utilizar, pues bueno, la, los lugares como este y por lo tanto hay un problema también porque es cuestión de, de regularlo. Yo, si lo tienen a bien y, y bueno, y no sé, mat o matizamos o cambiamos esa, esos planteamientos de la moción de adelante COIN, no estamos en absoluto, no tenemos ningún problema en apoyarlo y lo de solicitar a la Junta que se realicen y publiquen las evaluaciones de, del río Fongirola y a la Alamino, pues bueno, no estamos, estamos totalmente a favor y creemos que deben de hacerlo y bueno, y esa declaración de parque, de parque Natural. Estuve hace unos días, bueno en mi condición de diputado de Medio Ambiente, reunidos con esa plataforma y todavía sé que hay municipios que todavía no han aprobado en pleno esa declaración y que hasta que eso no se haga, pues no vamos a poder conseguir eh, bueno la unión de todos los municipios para poder eh, tomar esa declaración. Así que ojalá también eso se resuelva y eso también, como bien ha dicho Micaela, ayudará a la protección de Barranco Blanco. Así que, que si matizamos en cuanto a, a este tema, si queremos. Eh, en el punto número uno, decir que bueno que se contemplen en la innovación del plan, del nuevo plan general eh, la protección de Barranco Blanco, yo creo que sería una, un buen acuerdo, porque bueno, eh, ahora solicitar la declaración de la figura de protección creemos que, que es pronto y además, como bien ha dicho también el señor González, eh, no sabemos a lo que nos atenemos con esa con esa aprobación. Así que bueno, vamos a, a escuchar el resto de, de portavoces y tomamos una decisión. Muchas gracias. Si les parece, por puntualizar un poco más la parte, o más a nivel, nivel técnico, lo que ha comentado el, el portavoz del de, Grupo Popular, señor Ortega, lo que estamos elaborando a, en estos momentos es una modificación puntual, una innovación del plan general, no es un plan general nuevo, en el que vamos a regular los usos y las protecciones, evidentemente a mayores, de los suelos eh, no urbanizables, tanto protegidos como no protegidos y dentro del protegido, donde se incorpora barranco blanco, o sea, te da la posibilidad dentro de ese documento de establecer ciertas zonas con un nivel de protección superior. Cuando tengamos ese borrador de ese documento, estaremos en disposición de, de que lo vean todos los miembros de la oposición y que a partir de ahí también, incluso el mismo gabinete técnico y jurídico, nos asesore y nos informe de cuáles son los pros y los contras, de si dar un paso más, un paso menos con respecto a protección, actividades que se pueden permitir, etcétera, etcétera. Ese documento ahora mismo Está en su fase más que inicial, o sea, está en fase de contratación y eso es lo que viene a decir un poco el señor Ortega. Digo, por aclarar un poco a, más a nivel técnico. Señora o sea, lo, lo ha explicado mejor que yo. <risa> Señora Guma? Sí. Bueno, en primer lugar, efectivamente estoy de acuerdo con que hay que separar completamente lo que es la situación actual en la que, como hemos dicho, que las 50 personas que nosotros de, de, decimos es porque, claro, mmm, tampoco es agradable, como han dicho, eh, prohibirlo y que aquello no se pueda disfrutar en verano. Entonces, bueno, si, si se puede controlar de alguna manera, pues mejor que, que puedan entrar de 50 en 50, que no entre nadie. Pero en cualquier caso, no es lo importante de, de la moción. Eso sí, si se va a cumplir el decreto, mmm, que se vigilen los coches que hay allí aparcados también, porque entonces no se garantiza, porque además hay maneras, como hemos dicho antes como una especie de zona azul. Ahora bien, el primer punto, pues no, no entiendo porque es que usted, señor Ortega, precisamente lo que ha defendido es ese primer punto, es decir, ha dicho varias veces aunar el valor que tiene aquello eh, turístico y el valor medioambiental, la protección ambiental, eso es lo que se pide en el primer punto. En el primer punto no, no se pide que se declare eh, la figura de protección, nosotros eso no lo podemos hacer aún, que se analice la posibilidad, en que se analice la posibilidad, más suave no puede ser implica todos los estudios que se tengan que hacer a nivel técnico para la posibilidad de esa figura de protección eso no significa que se vaya a prohibir entrar allí en la figura de protección cualquier en, en cualquier sitio que tiene una figura de protección no solo no se prohíbe entrar, sino que lo que se hace es explotarlo y ganar o bien la administración pública o bien una empresa, pues eh, eh, a nivel eh, de turístico, pues tener además pues, un, unas ganancias. El Caminito de, del Rey, por ejemplo, lo traigo a ejemplo, no está prohibido para entrar, evidentemente. El Caminito del Rey, lo primero antes de nada, que tuvo su proceso de, de gestión, que lo conocemos bastante bien desde nuestro grupo, Está en pleno filadero de los Gaitanes y tiene una figura de protección. El Caminito del Rey está declarado paraje natural de interés nacional. Y después, teniendo ya esa figura de protección, evidentemente hubo una serie de procesos en los que se pusieron de acuerdo los pueblos para explotar aquello turísticamente. Eh, ese gasto no, no se lo podían permitir... Los pueblos, puesto que había que hacer una inversión importante, se le solicitó a la Diputación que lo gestionase, pero aquello tiene una figura de protección y se está gestionando. Una vez de tener la figura de protección, luego es la Administración Pública la que decide. O la explota la Administración Pública directamente, como durante un tiempo por Caminito de Rey lo ha explotado la Diputación, o se saca a concesión para que lo explote una empresa, aunque siga siendo público. Es decir, la explotación turística para nosotros es el segundo paso. Lo primero es evitar el riesgo de la desprotección a nivel medioambiental de aquello. Nosotros pensamos que si con el Caminito del Rey tiene su figura de protección, no tenemos que tener complejo. Evidentemente, el desfiladero de los Haitanes tiene un valor enorme por todo su componente, pero en Coin tenemos verdaderas joyas en este sentido y una de ellas, por ejemplo, es Barranco Blanco. El hacer del Caminito del Rey un recurso turístico rentable ha tenido su proceso, como digo, pero se partía ya de la protección de toda esa zona. Entonces, luego ya se gestiona como se quiera gestionar. Nos parece muy peligroso empezar por el punto en el que se pide en la moción de ciudadano que se busque la manera de gestionarlo turísticamente. Vamos a intentar protegerlo primero para que cualquier explotación turística pública directamente, cedida a gestión privada, disponga de esa protección eh, especial. Entonces, la verdad es que nosotros mmm, no vamos a retirar ni matizar ese punto, porque es que lo único que se dice es que se analice la posibilidad. Si cuando se analice la posibilidad se ve por cualquier cuestión que no es posible, que no nos favorece, que no nos interesa, ya lo decidiremos pero es simplemente que se analice, que se haga un estudio ambiental para determinar la carga, porque ahora mismo es muy fácil gestionarlo. Decreto del gobierno central y decreto del ayuntamiento de Coin, prohibido el baño, o podemos decir 50, podemos decir lo que queramos, pero esto va a pasar, el COVID. ¿Cómo, cómo, cómo, se, cómo se gestiona la entrada allí? La sobreexplotación la, la sobre de aquello. Entonces, que se vaya haciendo un estudio de la carga. Y por supuesto, pues el último punto es una serie de, de publicaciones de los estudios que hemos dicho antes, que la Junta de Andalucía tiene obligación de publicar y que no la está publicando. La moción se va a quedar, eh, como está? excepto como hemos dicho, eh, lo de los 50 personas, que si, bueno, que si se ve que es imposible de controlar, pues en la situación del COVID se mantiene el decreto tal como está, y pensamos que el lo de menos, pensamos que ya es hora, de caminar hacia lo que tantos años, por, al menos nosotros, llevamos pensando de proteger nuestros valores, que después puede ser tarde. No puede ser la explotación turística antes y la protección después. Gracias. O sea que entiendo que se eliminaría el punto 3 y 4 de la moción de, de Adelante COIN, ¿no? Es lo que, lo que proponen, a no ser, a ver, se elimina si, a no ser que, que no lo veáis de resto. Bueno, ver, sí, si nosotros sí. preferiríamos 50, pero si no se apoya. Sí, quiero decir que cederían esas pistas. Cederíamos en de eso, final, exacto, en el, exacto. Señor Pires. Muy bien. Bueno, yo, a mí me gustaría empezar dándole las gracias a adelante, Coín, y a Micaela, y también al señor Ortega, y al partido, el equipo de gobierno por el interés que se han tomado en este tema eh, las últimas semanas. Con lo cual, me gustaría empezar por ahí. Uh, me gustaría decir también, digamos, el tema de... Obviamente, cuando escribí la moción, uh, de, o, Ahora parece que una semana es una eternidad. Uh, con lo cual, la moción que yo escribí tampoco es del todo correcta, porque el, ca el cartel que ha puesto el ayuntamiento, que ya, que yo lo solicito en el punto número uno, ha hecho efecto. ¿vale? Han bajado considerablemente el número de coches que están aparcando ahí. Uh, siguen habiendo coches, hay gente que, que no, no lo requiere, uh, pero ha funcionado, ¿vale? con lo cual, con eso ya vamos avanzando. Uh, el tema de... También me gustaría aclarar dos cosas. Uh, tanto las... digamos ¿Dónde va la gente? La gente va a las pozas y a las cascadas. Eso es término municipal de Coín. Uh, y, ese, y el término municipal de Coín, de esa zona, es rústico. Yo lo digo por, por el tema o por la cuestión que mencionó la señora Guzmán del desarrollo, el, el desarrollo urbanístico. Eso solamente podría pasar en Alaurín el Grande porque eso es urbanizable. Coín es rústico. Um, bien. Obviamente también el tema de el tema del aforo, incluso yo estoy yo, yo, hablándolo incluso con el señor Ortega, digamos, estamos de acuerdo. Lo que pasa es que no, no se nos ocurre ninguna manera ninguna manera de cómo controlar ese aforo. Es decir, a quien, si ahí hay 300 personas que se meten ahí, ¿cómo le dices tú eh, quién se tiene que ir? Es que no, no, no se nos ocurre. Y más ahora, y más ahora en ahora en, en estas masificaciones de las pozas que lo del COVID es muy serio. Eh, incluso si usted dice, usted pide en su moción, analicen la, el, qué, qué, qué protección hay que darle a estas pozas, yo creo que la, el análisis ya se está haciendo. Hay que empezar. Digamos, en lo, mismo, lo mismo que usted pide en el estudio, digamos, en el estudio de impacto medioambiental, que hay que solicitar para empezar con con ningún proyecto. Lo primero que hay que hacer es un estudio de impacto medioambiental. Y en ese mismo estudio se analiza qué grado de protección se aplicaría a esta zona. Con lo cual yo creo que si estamos de acuerdo que hay que hacer un estudio, el estudio hay que hacerlo, antes de hacer nada, eh, obviamente nada no, no se puede empezar a hacer ninguna, ningún proyecto de turismo rural como se ha hecho en el Camino del Rey, sin antes no estar este estudio. Lo que sí quiero, lo que, lo que yo siempre he defendido, y lo que yo creo que esta, esta vez estamos yendo en el, en, el, en el camino correcto, y yo creo que la, el fin está, to, está, está bastante claro para todos nosotros, es que es uno de los parajes más importantes turísticamente uh, para la Costa del Sol. Hemos visto el éxito que ha tenido y el impacto positivo, tanto medioambiental como económico. Para, es que es el camino del caminito del rey. El Camino del rey no solamente ha dado beneficios económicos y ha creado puestos de trabajo, que muy bien, pero también ha sido positivo para, el, para la protección del medio ambiente. Ahora, quiero recordar una cosa. El Camino del rey está en el quinto pino. Es decir,. En Barranco Blanco, sobre todo, si se coge la costa, está mucho más cerca. Es decir, si esto lo hacemos con cabeza y con cariño, podemos proteger el medio ambiente y además, convertir, digamos, que tenga igual o incluso mejor impacto social y económico que es el caminito, caminito del rey. Y vuelvo a decir, también estuvimos visitando el sitio, ya hay. Uh, la gran senda de Málaga, que se ha promocionado mucho, pasa justo por ahí. Pasa justo por ahí. Con lo cual, eh, y lo más importante de todo, es que esto sea un proyecto supramunicipal, porque no depende solamente de COIN. COIN solo no, no lo puede hacer. Es decir, yo creo que ahí tenemos que dar una fuerza, sobre todo en aquellos aquellas, aquellas personas que tienen equipos de gobierno gobernando en la Junta de Andalucía o en otros sitios, para a a juntar, porque eso fue el trabajo más difícil que se hizo cuando se intentó llegar para adelante el Caminito del Rey, porque ahí hubo ciertas personas que tuvieron también que amoldarse y eran de diferentes signos políticos. Así que, bueno, yo dando las gracias otra vez y a ver si ahora de una vez por todas conseguimos uh, arreglar esto. Muchas gracias. Señor González. Sí, gracias, alcalde. Bueno, creo que todos y todas estamos en la misma línea, estamos todos de acuerdo en esto. Lo que siempre, lo que, lo que pasa aquí es una cosa, y lo voy a adaptar yo, voy a adoptarlo yo, que es una, una cuestión que siempre sacaba se, se el señor Pierce, ¿no? Y es, y en este caso creo que no lo ha dicho, ¿no? Al menos no se lo he escuchado, y es que, ¿cuándo se va a hacer esto? Es decir, pongamos uno, sabemos que ese documento se está redactando a la adaptación del plan general. Sabemos, o que nos informe el concejal del ramo, ¿qué tiempo va a tardar esto? Porque... Estamos hablando de que esta moción, esta misma moción, prácticamente la misma, la presentó el señor Pitt, hará tres años o por ahí, o cuatro. Y este problema lo llevamos arrastrando esto, al menos estos tres o cuatro años. Porque esto se ha hecho más conocido, internet, etcétera, etcétera. Es verdad que este año es un punto de inflexión con el del tema del COVID. Que, bueno, pongamos, pongamos o, sí, o que se nos informe a la oposición de ese documento que va a tardar. Y si en el caso de tardar un año, más de un año, o más de un año, pues que, se pongan, se pon, que nos pongamos unos hitos, unos íteres procesales para saber que estamos andando en la dirección esta, ¿vale? Nada más, gracias. Señor Ortega. Muchas gracias, señor alcalde. Bueno, yo antes de hablar sobre cómo quedaría o cómo pensamos que podía quedar la moción, quería también comentar que, bueno, que no ha sido el ayuntamiento el que ha redactado… Bueno, ha sido el ayuntamiento el que ha redactado el decreto, pero que no ha sido redactar el decreto, prohibir el baño y no hacer absolutamente nada. Hay presencia policial a diario, tanto de policía como de guardia civil. En el mes de junio han sido 40 las denuncias que se han interpuesto contra vehículos en, en la zona. Y en concreto, bueno, lo, tengo aquí todos los informes de la, de la policía, con, con fotos incluso del 7 de junio, el 13 de junio. No digo que hayan visitado, sino que han efectuado la denuncia el día 14, el día 19, el día 20, el día 21, que por lo tanto que no ha sido redactar el decreto y quedarnos de, de brazos cruzados porque, bueno, hemos actuado además y hemos controlado que se, que se cumpliera con, con las órdenes que se habían dado por parte del ayuntamiento. Es más, eh, hice una visita con el señor Pils un, una mañana y, y vimos la Guardia Civil cómo accedía a... a allá al paraje. Así que, bueno, que no es solo redactar el decreto y, y que, es que parece que no, no hemos hecho absolutamente nada. Estamos encima de esta situación, pero la gente sigue acudiendo a Barranco Blanco. Lo hemos publicitado en todos los medios de comunicación, hemos hecho hemos hecho bueno lo posible para que toda la provincia, incluso el máximo número de personas, se enteren de que está prohibido el baño. Pero ayer mismo, según me comentan algunos compañeros que estuvieron por la zona, seguía habiendo vehículos, seguía habiendo bañistas y, y, y es algo que, bueno que sí si va a seguir pasando porque la gente pues, o desoye la, las advertencias o no, o no atiende a este tipo de situaciones. En cuanto a, la, a las mociones, no me quiero extender mal en, en mi exposición, vamos a apoyarlas, vamos a apoyar en cuanto ha quedado la señora Micaela Guzmán. Yo creo que, bueno, si analiza la posibilidad de solicitar esa declaración, yo creo que debe ser complementaria o, o, o, o que debe de ir ligada a, a esa figura que se está evaluando de innovación, del plan general por parte de, del área del urbanismo, pero bueno, solo pide que se analice, la, la analizaremos dentro de esta de esta innovación, haremos el estudio para ver la capacidad de carga, yo creo que todo esto debe de ser un estudio completo, como bien ha dicho el señor eh, Pils, evaluaremos el impacto ambiental y a la vez se tendrá que evaluar la capacidad de carga de, de la zona y en cuanto a, a, a la respuesta que le puedo dar al señor González, pues bueno, estamos trabajando... Eh, en este tema, desde hace ya bastante tiempo, esperábamos que este verano ya pudiéramos eh, tener eh, la solución a Barranco Blanco. Lo que pasa que, bueno, ya sabe la situación que tenemos. Y yo lo que el objetivo que nos ponemos es que para la nueva temporada de baño del próximo año, poder tener ya regulado eh, el paraje y que quien quiera venir, venir a visitarnos, siempre y cuando no haya causa mayor como la de este año, pues pueda hacerlo de la manera más segura y respetando al máximo el, el medio ambiente así que apoyaremos la moción siempre y cuando retire esos puntos 3 y 4, junto con la de ciudadanos para que bueno para que salga por unanimidad y que el pleno del ayuntamiento de Coín bueno vote de manera conjunta este bueno, esta propuesta tanto de adelante Coín de ciudadanos para poder dar una solución a, a Barranco Blanco muchas gracias Muy bien, muchas gracias eh, yo creo que se han quedado las posturas claras no yo creo que podemos pasar directamente a la votación... ¿No, no eh... tenemos posibilidad de hablar otra vez? Ah, no, sí, sí. Yo pensaba que ah, este vale. se había quedado claro los puntos. Sí, pues, señor Guzmán, puede hablar. Es que yo creo que no se ha quedado claro del todo. Yo, por ejemplo, con nuestra moción me ha quedado claro, porque han dicho que deja, mantienen los puntos 1, 2 y 5, se eliminan 3 y 4. Eh, lo que no está claro es que sean las dos mociones juntas eh, por unanimidad, porque es que eh, creo que se ha hablado mucho más de nuestra moción que de la de RAR, eh, yo como he dicho antes, eh, aprobar eh, que se haga un estudio de una posibilidad de explotación turística sin que tenga la figura de protección antes, no lo veo. Es decir, si eh, podemos hacer incluso eh, una moción, a ver, uniendo las dos, pero con una serie de pasos, es decir, Primero, si, eh, la figura, analizar la posibilidad de la figura de protección y que haya un estudio para determinar la capacidad de carga y una vez de que eso tenga la figura de protección, en ese caso, igual lo mismo que se hizo en el Caminito del Rey, tenía su figura de protección y luego analizar efectivamente de qué manera se puede hacer la explotación turística allí, que habría muchas posibilidades. En ese eh, en ese punto ya pues ya nos tendríamos que poner de acuerdo con Alaurín el Grande y también con la Junta de, de Andalucía y, y tendríamos que ver pues cuál es el plan de explotación turística que queremos eso ya lo decide también la administración pública el plan que queremos igual que se hizo en el Caminito del Rey que por supuesto que hace falta que el estudio eh, ¿Hace falta un estudio medioambiental? Claro, es que ninguna administración da una figura de protección sin, un, sin ningún estudio medioambiental, evidentemente. No porque a una administración se le antoje, sino se hace un estudio medioambiental de la pertinencia de esa, de esa protección. Es decir, nosotros no vamos a votar nuestra moción aparte de la de Ciudadano, porque la de Ciudadano solo estudiar la posible explotación turística sin tener garantizado una protección medioambiental allí, no la vamos a apoyar. A no ser que ese sea un paso más después de la protección, que evidentemente nosotros queremos proteger, pero para que se explote turísticamente y saquemos rentabilidad de aquello. Entonces, a ver, hay eh, que aclarar señor, un poquito eso. Señor Bill, que es el proponente, ¿no? Sí, un momento, vamos a ver. Eh... Eh, la moción del Grupo Adelante Coim se vota eliminando los puntos 3 y 4 de la que propone, de la proponente. O sea que te quedaría 1, 2, 3. Y con la, la opinión que, que acaba de, de aportar... Eh, eh, perdona, la... se quedaría 1, 2, 5. Digo porque... Sí, sí, 1, 2, yo que se, se eliminaría la 3 y 4, ¿no? El punto 3, 4 se elimina y se queda, por supuesto, el 1, 2 y 5. En cuanto a lo que acaba de comentar eh, la señora Guzmán o el señor Pif, pues posiciones, si lo, lo cambia o no lo cambia y si no habrá que votar tal y como está. A ver, no se, se va a, a ver. yo el primer punto lo, el, lo elimino ya de por sí porque ya ese, ya ese ya se ha hecho. El primer punto donde pongo lo del cartel. Lo vamos dejando de esta parte. Yo a lo mejor el error que cometí es lo dejé bastante, debería a lo mejor lo especificado un poco más. Si sí, yo estoy de acuerdo con, con usted, señora Guzmán. Es decir, antes, digamos, yo pongo buscar apoyo para elaboración de un proyecto de explotación turística. A lo mejor debería haber incluido todo lo que usted está diciendo. Es decir, para buscar un, pro, un proyecto de protección medioambiental, impacto, tal cual, esto. Lo que pasa que yo, digamos, aquí han pasado dos cosas. Con lo cual yo estoy de acuerdo. Y se pueden incluir. Porque ya, a ver, yo tengo una cosa muy clara. Eh, si tú haces... Y más, ahora es así, si tú quieres sacar un proyecto de explotación turística rural, es que ese proyecto de explotación turística pasa forzosamente, primero, por hacer el estudio de impacto medioambiental. Y ese mismo incluye lo que es aforo y todo esto. Obviamente esto hay que hacerlo primero. así se hizo, y efectivamente así se hizo en el Caminito del Rey. Pero... Todo eso va entrelazado, con lo cual yo estoy de acuerdo con usted y si usted quiere especificarlo más concretamente, yo no tengo ningún proyecto no tengo ningún problema en añadirlo, porque además es lógico, es lógico, no se va a decir mañana ni el ayuntamiento, ni el alcalde, ni el señor Tega o nosotros podemos decir, mañana vamos a cobrar, vamos a, nosotros hemos decidido que ahí van a ir 70 personas y a cada uno se le cobra 10 euros yo qué sé, eso no lo podemos hacer. Con lo cual todo este impacto, que no sabemos, usted por ejemplo puso 50, pero a lo mejor, como dice la señora Tega, a lo mejor son 40, a lo mejor no son 70. Nosotros no sabemos cuál podría ser el aforo de ese, bueno, ni yo, podría decir el aforo que tienen esas, esas, esas ubicaciones. Con lo cual todo esto, si usted quiere incluirlo, yo no tengo ningún problema. Si, le, si les parece lo que podríamos dejar, el punto número dos diciendo, buscar apoyos supramunicipales para la elaboración de un proyecto de explotación turística, con el que estamos todos de acuerdo... Eh, eh, relacionado o supeditado a la figura de protección o con los condicionantes de la figura de protección que se está llevando a cabo o que se, que se aprobará cuando sea pertinente por parte del Ayuntamiento de Cuenca, en la que al sí. final estamos eh, dándole visto bueno, porque yo creo que todos estamos de acuerdo en que hay que buscar un proyecto turístico para aquello, pero lo supeditamos, como no, a ese proyecto de protección medioambiental que está tramitando el Ayuntamiento de Coen. Si les parece, lo dejamos es, ahí. Es decir, nuestra propuesta es que eh, se busque apoyo supramunicipal para la elaboración de un proyecto de explotación turística siempre y cuando aquello tenga una figura de protección. Supeditado al documento de protección que se está elaborando. O sea, supeditado quiere decir que no se, no se va a hacer ningún proyecto de explotación turística si no tiene una figura de protección. Eso significa supeditado. Entiendo y eso. El implica que tiene que, estar, que tiene que estar totalmente eh, en compromiso o relacionado o aceptado por parte del documento ambiental. <risa> es que estamos, sí. Sí, sí, sí, sí yo, yo de sí, sí. cara de cara a votarlo, que tenemos interés en votarlo a favor, sí, sí, eh, por eso por, por, lo que, por lo que quiero recargar. De su a ver, lo que, queremos lo, decir es que, decir... lo que queremos decir es que el documento de explotación turística tiene que estar de acuerdo con la protección medioambiental que le vayamos a dar a aquello. No solo, es que no es eso lo que queremos decir. Es que si aquello no tiene una figura de protección medioambiental, nosotros no estamos de acuerdo con una elaboración de un proyecto de explotación turística. Se da todo en uno. Es que es lo mismo, ¿no? O sea, yo creo que quiero dicho eso, ¿no? Uh -huh. Es que es lo mismo. Estaba, estoy diciendo, evidentemente, si no tengo la protección medioambiental, no voy a tener el turístico. Tengo que uh -huh. tener. Para que el, el, el, el turístico tenga que estar sujetado al otro, tengo que tener el otro, el medioambiental. Uh -huh. o sea, es que... Okay es lo mismo, estamos hablando de lo mismo pero, pero, bueno, a... entonces pues, yo creo que pasamos a la votación dime, sí señor Pierce Uy, yo estoy de acuerdo que, ponga, que digamos añada este, estos puntos pero sí que, que me gustaría decir bueno, y, y el señor González lo, lo, lo dijo muy bien, este, yo creo que en este tema no nos podemos perder en tecnicismos, porque llevamos este, este, esta problemática o esta, esta este, de impacto llevamos lo llevamos sufriendo decenios yo creo que no es arrancar arrancar con el proyecto medioambiental, a, a, a, a, a, a, a, a, arrancar con todo lo que es necesario para controlar eso seguro, de un modo seguro. Porque yo creo que la señora Guzmán tiene miedo o, o piensa que nosotros vamos por el tema de la explotación y el, de los beneficios económicos que esto crea, pero antes de todo eso va la protección del medio medioambiente y, y la protección de las personas que van a ir. Y no me voy a extender tampoco mucho más, ni voy a recordar las gracias que han pasado en esta zona. Pero esas son las, esas son las prioridades. Obviamente, va, yo creo que estoy, si, si eso lo hacemos bien, la explotación turística, que va que va al final, también va a ser muy buena para COVID. Pero yo creo que esto es lo que no tenemos que olvidar. Tengamos que arrancar, que por favor no estemos dentro de un tiempo pues, hablando otra vez de lo mismo. Muchas gracias. Bueno, pues procedemos a la votación de la moción presentada por el grupo Adelante Coim, eh, eliminando el punto 3 y 4, o sea, se quedaría el 1, 2 y 5, y eh, votaríamos también la de la de Ciudadanos, en la que se elimina el punto número 1, y el punto número 2 pues, sería buscar apoyos supramunicipales para la elaboración de un proyecto de explotación turística, supeditado al documento de protección en elaboración por parte del de, de Ayuntamiento de Coim, evidentemente en la zona de Barranco Blanco. Vamos a ver, es que, eh, perdona, Francisco, pero es que, ¿ves cómo no, no estamos de acuerdo? Es que eh, no, no es supeditado al, al, al documento que está elaborando el, el Ayuntamiento de Coín, sino la figura de protección que se consiga allí. Es que la figura ¿A nosotros de protección? no nos garantiza no nos garantiza que el ayuntamiento no nos garantiza nadie que el ayuntamiento de coín eh, vaya a incluir una figura de protección allí pero si es que le estoy diciendo que estamos que hemos, va, estamos encargando un proyecto un documento de protección de aquella zona pero nosotros no sabemos cómo va a hacer ese, eh, qué, qué tipo de protección va a tener pero aquella es que tampoco, zona pero es que yo tampoco lo sé todavía es que lo, tenemos que lo tienen que realizar los técnicos. Cuando los técnicos lo analicen, lo elaboren, vendrá incluso a pleno, porque tendrá tres aprobaciones por pleno, tendrá que pasar los filtros de medio ambiente, claro, de agua, ya claro. tiene un trámite claro. muy grande, es yo es que tampoco tengo la protección y estamos diciendo que este documento de explotación tendrá que tener o tener que cumplir lo que venga en ese documento de protección que tendremos que todavía elaborar. Pensamos que tiene que estar supeditado a una figura de protección. Que, que se recogerá en el, en, el, en, el, en el documento del ayuntamiento o no, no sabemos qué figura va a tener, pero sí a una figura de protección. Vale, es lo mismo, pero lo cambio. Vale. Pero estamos hablando de lo mismo. Estamos ¿Sí? diciendo exactamente lo mismo los dos, pero con otras palabras, pero bueno. ¿Sí? Eh, muy bien. Creo que como todos vamos a votar a favor, me parece, no si les parece... Eh para que el señor secretario lo tenga claro, cuando vaya nombrando, para no repetir dos veces el turno, pues que digan cada uno, pues voto a favor de las dos o el posicionamiento de los votos de las dos mociones, si les parece. No sé si hay algún problema, señor secretario, si se queda claro, entiendo que no hay ningún problema, ¿no? No se le escucha. Ahora, ahora, ahora, ya puedo hablar, sí, la activo yo. Perdón, no, que no tenéis activado el, la voz. Eh, eh, que sí, que me parece... Correcto. Eh, siempre y cuando quede clara la posición de cada uno de los miembros de la corporación. Perfecto. Que se haga, eh, deje claro cuál es la posición con respecto a la moción presentada por Andalucía Coín y cuál es la correspondiente a, a Ciudadanos. Perfecto. Pues, señor Piz, comenzamos por usted. Bueno, voto a favor de ambas eh, mociones. De ambas con las modificaciones que hemos hablado. Perfecto. Señor González. A favor de, de ambas. Señora Macías. A favor de ambas. Señora Guzmán. A favor de ambas con las modificaciones acordadas. De acuerdo. Señora Jiménez. A favor de ambas. Señora Guzmán. O sea, señor Guzmán, perdón. A favor de las dos. Señora Jiménez. A favor de ambas. Señor Méndez. A favor de ambas. Señora González. A favor de ambas. Señor Rojas. A favor de ambas. Por mi parte, también a favor en, la, en las dos mociones, señora Luque. A favor de ambas. Señor Ortega. A favor de ambas mociones. Señora Santos. A favor de ambas también. Señor González. A favor de las dos mociones. Señora López. A favor de ambas. Señor Vázquez. A favor de ambas mociones. Señor Jiménez. A favor de ambas mociones. De ambas. Señor Lucena. A favor de las dos mociones. Señora González. A favor de, la, de ambas. Señora Sedeño. A favor de ambas también. Perfecto, bueno, pues quedan con las modificaciones que hemos comentado, quedan aprobadas los dos por unanimidad. Pasamos a la última moción eh, del orden del día, con número de registro de entrada 944, presentada por el grupo Adelante Coin. y título, Moción para impulsar un sistema de residencia de mayores, público universal y de calidad. Tiene la palabra en este caso la señora Macías, creo, ¿no? sí. En los últimos años, el envejecimiento de la población española y los cambios eh, culturales y de forma de vida de las familias han generado una fuerte expansión del sector de las residencias mayores. Desde muchos ámbitos se sabe desde hace tiempo que cada vez más familias no pueden cuidar a sus mayores y se encuentran con muchas dificultades para poder hacer frente a los gastos que requiere una residencia de calidad. Sin embargo, ha sido en este momento cuando la crisis del COVID ha hecho salir a la, a la luz pública general las enormes carencias del modelo residencial de nuestro Estado. Este virus ha impactado gravemente sobre las residencias de mayores. La tasa de mortalidad ha sido escandalosa. Han fallecido más de 14.000 personas ancianas en residencias, lo que supone el 67% del total de víctimas. El virus también ha tenido efectos sobre el personal que trabaja en estos centros, constituidos en un 90% por mujeres precarizadas. En definitiva, el coronavirus ha desnudado las vergüenzas de los centros residenciales para personas mayores y ha dejado al descubierto el insostenible modelo de cuidado de personas mayores imperantes en España. Si nos comparamos con los países de nuestro entorno, constatamos que España se caracteriza por un bajo gasto público en este tipo de servicios. Según la OCDE, España destina el 0,7% del PIB al gasto en servicios sociales de atención a la dependencia, muy lejos de los niveles de otros países europeos como Francia, Alemania, Bélgica o Suecia. Además, tanto el nivel de cobertura, es decir, las plazas por cada mil personas mayores de 65 años, como el número de personas que se dedican a estos servicios, son inferiores a los de otros en Estados europeos. A estas carencias de carácter estructural se ha añadido en los últimos años un proceso de privatización del sector. El peso de las grandes empresas ha ido creciendo en detrimento de las entidades del tercer sector. Son muchas las residencias financiadas con dinero público, pero gestionadas por entidades privadas por inversores, en su mayoría extranjeros, que han visto en España un gran nicho de negocio y han comprado o construido residencias. El desarrollo más reciente del sistema de residencias se inserta en una corriente hegemónica de la llamada colaboración público-privada, consistente en poner recursos públicos al servicio de entidades privadas que acumulan beneficios prestando estos servicios. Si nos fijamos en los datos, 2019 hay en España 372.000 plazas en residencias, de las cuales 271.000 se encuentran en centros privados lo que supone un 72,8%, y 101.000 en público, un 27%. El número de plazas concertadas, asciende a 87.000 y algo más de 35.000, son gestionadas en concesión. Esto significa que hay aproximadamente 112.000 plazas que financian las administraciones públicas para que el servicio lo presten otros actores. La privatización y mercantilización de los cuidados han ido convirtiendo el modelo de residencias de mayores en una suerte de factoría de atención no personalizada, orientadas por la lógica mercantil y gestionadas por fondos de inversión no especializados. Esto ha hecho que trabajadores y personas expertas señalen que las muertes en la residencia son solo la punta del iceberg de un sistema de cuidados que prioriza lo económico sobre los derechos de las personas en las últimas etapas de su vida. Como manifestamos, esto no es algo nuevo y antes de que llegara la emergencia sanitaria, ya se habían producido denuncias respecto al modelo de residencias implantado en España. Entre las principales críticas se encuentra la desigualdad entre regiones, la falta crónica de personal, tanto en las públicas como en las privadas, la precariedad laboral, fruto del escaso valor que se le da al trabajo de cuidado y la escasez de recursos. La crisis del coronavirus no ha hecho más que poner sobre la mesa todos estos problemas, que se han agravado con la emergencia sanitaria, poniendo al límite los recursos humanos y materiales con los que cuentan estos centros. Asimismo, la falta de transparencia y la mala gestión de la información han aumentado el desconcierto de las familias de las personas residentes. La protección del buen nombre de las empresas no puede estar por encima de la protección de la salud pública y los derechos del usuario. A la opacidad sobre los servicios prestados de la residencia se une la opacidad sobre el procedimiento de concesión utilizado. Con todo ello, el control público, la transparencia, la rendición de cuentas de la gestión y las inspecciones son indispensables si se quiere instaurar un modelo cuidado de calidad centrado en la persona. En definitiva, se ha constatado durante esta crisis la necesidad urgente de repensar el modelo de residencias de mayores, ya que sus carencias no solo tienen que ver con las privatizaciones o con la falta de recursos económicos y humanos, sino también con la inadecuación del modelo en general. A día de hoy, estos centros se encuentran muy lejos de parecerse a un hogar, a un lugar donde vivir como en casa. Por tanto, es el modelo el que tiene que ser revisado en profundidad. Por último, merece la pena advertir que los efectos del coronavirus han provocado una remedicalización de los centros de cuidado. Sin dejar a un lado la mejor coordinación sociosanitaria y el derecho a la salud, no se puede caer en el error de desvirtuar el fin principal de estos centros, que es proporcionar cuidados adecuados que respeten y potencien la autonomía de las personas, manteniendo el lema de vivir como en casa y no transformarse en pseudo-hospitales de crónicos. Por todo esto pedimos instar al Gobierno central y al Gobierno autonómico a impulsar un sistema de residencias público, universal y de calidad, de gestión directa o en colaboración, mediante diferentes fórmulas, Entendiendo que el sistema de cuidado de personas mayores debe ser un modelo de atención centrado en la persona, que respete y fomente la autonomía y la dignidad de las personas y proporcione unos servicios adaptados a las necesidades individuales. Y estar al Gobierno central y al Gobierno autonómico a que garantice una eficiente coordinación y asignación conjunta en las prestaciones entre salud y servicios sociales. Y estar al Gobierno autonómico a que asegure la transparencia en la gestión de los servicios residenciales y reforzar los mecanismos de inspección y control necesarios instar al Gobierno central a elaborar, en coordinación con las comunidades autónomas, un programa de acreditación de calidad de residencia de mayores, instar al Gobierno central y al Gobierno autonómico a revalorizar y dignificar el trabajo de cuidado, garantizando a, la tra garantizando a las trabajadoras de la residencia tanto un salario adecuado suficiente como condiciones de trabajo dignas, instar al Ayuntamiento de Coín a colaborar con otras administraciones para garantizar en Coín un sistema de residencia público, universal y de calidad, así como reforzar el control por parte de los servicios sociales de residencia y centros de día del municipio para detectar posibles necesidades o incumplimiento de objetivos y recursos y dar traslado a las instituciones competentes. Como ya, como ya he dicho, en muchos otros aspectos como la sanidad, los servicios sociales, esta crisis del COVID ha trasladado al centro del debate y a la conciencia de la sociedad una realidad que ya estaba, pero que desde hace años no se abordaba. El problema de las residencias mayores es uno más, que desgraciadamente ha hecho falta una pandemia y muchas muertes para que el foco se dirija a estas carencias y a esa mala gestión que impera. Y este problema no es de ideología o partido, es una realidad aplastante. Faltan centros, faltan camas, faltan recursos, las familias no pueden permitirse los precios desorbitados que piden los centros privados, hay una deshumanización en los cuidados en los centros que pone en riesgo la dignidad de la persona y eso se traduce al final en mayores desatendidos hospitales sobrecargados por pacientes crónicos con problemática familiar, cuidadoras porque son fundamentalmente mujeres desgastadas y por tanto es un problema que hay que abordar de forma urgente. Bien. ¿Alguna intervención? No he visto ninguna mano. Sí, señor Piz. Uh, buenos, buenos días, señor Macías. <coughs> A ver... Mmm. A mí, a mí hay una cosa que a mí me chirría siempre. Y usted que viene del sector sanitario, yo la verdad es que no, no, de vez en cuando me, me, me, me pierdo. Uh, yo puse un tuit un día digamos, diciendo que, que el señor Iglesias pidió, digamos, la unificación, digamos, la, el sistema sanitario, el sistema sanitario con, el, con, con la tarjeta de la Seguridad Social, uh, vaya ser, intente irse a cualquier comunidad fuera de Andalucía a ver si la atienden. Yo tengo una tarjeta de sanitaria pública, digo privada, perdona ¿no? privada, uh, y, y con esa me puedo ir a cualquier sitio de España y, Europa y no tengo ningún problema. Con la pública, no. Es decir, a favor de la pública, yo estoy a favor, de y yo creo que Ciudadanos está a favor, de todo lo, de todo lo público, pero lo público bien gestionado, lo público sin corrupción, lo público sin duplicidades, lo público sin enchufismo. Todo eso sí, pero no vayamos diciendo que en España lo público funciona mal en muchos casos. Por... Y no por las personas que lo integran, sino porque hay duplicidades, enchufismo y derroche de dinero. Eso lo sabemos. Es decir, no vayamos en contra del sector privado, porque es que a cualquiera que le escucha parece que el sector privado es el mal de los males. El mal de los males no lo es. El sector privado... En el sector privado, tanto en este, en tanto en este como es el, el cuidado de los, de los mayores, como en otros, habrá buenas personas o gente profesional y gente que no lo son tanto. Pues eso lo hay en lo público y en lo privado. Lo que, ya, lo que desde mi punto de vista, lo que hay que hacer es unificar criterios. Unificar criterios a través de toda España para que estas cosas puedan ser controladas y que no estén di, diversificadas en en, en 40.000 sitios diferentes. Ahora, echarle la culpa a lo privado, me parece desafortunado. Lo privado no es la culpa. La culpa la tiene, y lo, y lo, lo hablamos antes, con el tema de las autonomías, de la diversificación. Si, si, si to, Todas esas duplicidades que tenemos, en, incluso en este, tema, en este tema de la promoción que usted ha traído aquí a todo todas esas enchufismo, y todo... Oigan, no, seguramente no haría falta empresas privadas para gestionar esto. ¿Por qué? Porque hubiese suficiente dinero para crear unas residencias de ancianos muchísimo mejores y que sean públicas. Yo todavía no he definido mi voto, con lo cual me voy a pensar. Señor González. Sí, bueno, de, de la lectura de la moción, yo, yo no saco las conclusiones que saca el señor Pierce. Es decir, yo no creo que esto esta en moción diga que no a nada privado, es decir habla de que el gobierno central y autonómico impulse un sistema de residencias públicas pero no que limite lo privado eso por lo menos que nos lo explique la portavoz de la moción y nos lo diga respecto al tema de la moción en sí, claro, es que el, el, el asunto que no me claro, que no me queda claro aquí es que claro, hay familias que, que, no tienen, que tienen muchos miembros y pueden atender a sus mayores. Con lo cual, quizá el sistema de, de residencia no esté pensado para esas personas. Eh, entonces, claro, ahí es donde viene, digamos que el problema es, viene de raíz, ¿no? No viene, por supuesto que estamos de acuerdo en todos los puntos de la, de la moción, en, en cuanto a la coordinación entre el municipio y la Junta de Andalucía para la prestación de los servicios más adecuados, la prestación de servicios conforme al paciente. Esto es un problema que, que necesita muchos recursos y que es un problema que ya existe desde hace muchísimo tiempo y ahora con el COVID se ha, se ha visto agravado y se ha visto destapado, pero bueno, todo se sabía que estas personas que, que no tienen hijos, personas mayores me refiero, y que cuentan con una pensión no contributiva, ¿cómo se van a pagar una residencia? pues tendrá que ser el sistema público el que busque que estas personas tengan un final de su vida digno. Es muy complejo, requiere un estudio económico muy complejo, y ojalá esto, esta moción lo que pide, claro, es el mundo ideal. Por supuesto que estamos de acuerdo con el mundo ideal, pero, pero claro, habrá que, habrá que verlo, ¿no? Es que eso tener un estudio muy, muy importante. Votar esta moción, por supuesto que es muy fácil votarla a favor, pero es que tendrá mucho estudio económico detrás. Con lo cual, a ver, de todas maneras, quiero escuchar a portavoz, contestar a esto que le he comentado, qué pasa con las personas que tienen familiares, cómo se gestiona eso y, y demás. Eh, o tendrá que ser el propio gobierno central el que, el que lo dictamine, ¿no? Claro que tendrá que ser así, pero ¿cómo se hace esto? ¿Dónde salen los recursos? ¿Qué pasa con la gente que no ha cotizado porque no ha querido cotizar? Complicado. Por el Partido Socialista, ¿alguna intervención? No he visto mano. Eh, señor Jiménez. Buenas tardes a toda la corporación municipal y, y a la ciudadanía que nos sigue eh, desde Canal Coin. El Grupo Municipal Socialista vamos a votar a favor de la moción presentada por Adelante COI y estamos totalmente de acuerdo con lo expuesto y en las propuestas. Porque es verdad que con el coronavirus ha salido a la luz las graves carencias de muchas residencias de toda España. Tres de cuatro residencias en España son privadas y el costo de muchos de los residentes es financiado parcial o totalmente por el Estado. En la última década, los fondos públicos que reciben no han aumentado debido a las medidas de austeridad del país. Muchas empresas tuvieron que hacer recortes para producir ganancia, por lo que operaban con un mínimo de trabajadores y sin el equipo adecuado. Es urgente revisar la escala de prioridades. Hay que poner a las personas por delante de la economía. A nuestras personas mayores le debemos mucho, tanto como el máximo respeto debido a su Hacia aquí, a quienes se dejaron la piel trabajando, a quienes lucharon en tiempos y condiciones adversas, a quienes pelearon por salir de las calamidades y a quienes posibilitaron que no nos ahogáramos de la pasada crisis económica. Lo mínimo que se merecen es que les proporcionemos una calidad de vida y un lugar donde se sientan como en casa, con personal donde su trabajo se ha puesto en valor y remunerado. Y por supuesto, con transparencia e, inspe e inspecciones, donde la finalidad sea el bienestar de las personas. Si, ab si abandonamos a nuestras personas mayores, estaremos no, abandonando nuestros propios valores. Si no protegemos y cuidamos de los más vulnerables, seremos una sociedad enferma. Nuestros mayores merecen todo nuestro respeto y nuestro deber es cuidar y proteger como sociedad, de darles lo que por justicia les corresponde. Y aquí quiero hacer un paréntesis y, y dar la enhorabuena a todos las trabajadores y trabajadoras de, de las residencias por el trabajo realizado en esta pandemia, con los pocos recursos que han tenido y, y, y todo lo han sacado adelante. Nuestro voto, como ya he dicho antes, va a ser a favor. Muchas gracias a todos y todas. Muy, muchas gracias. Eh, yo. También quiero agradecer a todos aquellos trabajadores, tanto de residencias públicas como privadas, que, que seguro que han intentado hacer la mejor labor para cuidar a nuestros mayores. A mí lo que me sucede con esta moción es un poco parecido a lo, que, a lo que le sucede al señor Pierce. Eh, yo estoy de acuerdo con la, la parte de, de la moción de los acuerdos, pero sinceramente cuando veo la exposición de motivos hay muchas cosas con las que no comparto en absoluto. Y aprovecho lo contestación al señor González, sí es una moción en contra del sector privado, totalmente. A estas carencias de carácter estructural se han añadido en los últimos años un proceso de privatización del sector. El desarrollo más reciente del sistema de residencia se inserta una corriente hegemónica de la llamada colaboración público-privada, con la que yo estoy totalmente de acuerdo. La privatización y la mercantilización de los ciudadanos, que la verdad que la frase tiene su, su qué han ido convirtiendo el modelo de residencia de cuidados mayores en una suerte de factorías de atención no personalizadas. Asimismo, la falta de transparencia y mala gestión de la información ha aumentado el desconcierto de las familias y de las personas residentes. La protección del buen nombre de las empresas no pueden estar por encima de la protección de la salud pública. Y puedo seguir porque tiene todavía dos folios más la moción. Es decir, si hay un ataque directo a las residencias privadas, pero directo. Y yo no creo que las residencias privadas se hayan cuidado peor a los mayores que las residencias públicas. Porque en todos hay buenos y en malos trabajadores. ¿Que eso nos quita que estamos de acuerdo con la parte del acuerdo en el que hay que potenciar, hay que mejorar todo, todo el sistema? Por supuesto, por eso, vuelvo a repetir, estamos de acuerdo con la parte dispositiva, con la parte de acuerdo. Pero tenemos muchos puntos en la parte de exposición de motivos con los que estamos en desacuerdo. Porque pienso que una eh, atención concertada, que es una colaboración público-privada, no tiene por qué ser una mala atención. Una concertada permite que haya ciudadanos que no tengan recursos y que van a ser atendidos con recursos públicos, pero con una gestión indirecta, de manera privada. Alguien dice o alguien puede insinuar en este pleno que, por ejemplo, la residencia de Novocare o la de Prodico se ha dado un maltrato un mal a los mayores de nuestra localidad, porque yo sinceramente cuando leo esto, pues yo dudo. Dudo, sinceramente, dudo. Cuando yo lo he leído, dudo. Porque viene a entenderse como que cuando se da con colaboración público-privada o privada directa, no se está dando un buen trato porque se mercantiliza con la vida de los ciudadanos. Creo que es un exceso. Creo que es un exceso. Entonces, yo, sinceramente, eh, estando de acuerdo con la colaboración público-privada, porque no es solo en residencias mayores. Alguien dice que el Colegio de Lourdes da un mal servicio a la educación de nuestra localidad. Es un, un, un colegio que es concertado. Y da servicio a cientos de niños en nuestro municipio. No sé, yo creo, creo que estoy, yo estoy a favor de la colaboración público-privada. Que, entre otras cosas, abarata costes a la administración pública y a todos los ciudadanos. Y no por ello dan un mal servicio. Y después, muchos de los que nos quejamos aquí de la colaboración público-privada y de la privada, después tenemos nuestro seguro privado. Y cuando vamos a tener un niño, no vamos a la privada, empezando por los ministros. Que se van todos la, hasta para el COVID. Se han ido a las residencias privadas. Es decir, vamos a hacer un poco consecuentes porque es verdad que yo sinceramente, y tengo eh, familia cercana que tiene residencia de mayores, y cuando se le muere un, un usuario, es como si se le muriera su padre. Lloran, lloran, porque son personas a las que quieren. Entonces, hay que tener mucho cuidado con lo que se, se dice las moción, por lo menos como yo lo he entendido. Entonces, yo sinceramente quiero apostar y apoyar a esta moción porque estoy de acuerdo con la parte del acuerdo, pero, sinceramente, con la parte de exposición de motivos, no. Yo creo que es algo nuevo en este, en este pleno, en este ayuntamiento, pero propondría algo que se hace en la Diputación Provincial de Malaga, que es dejar solo la parte de los acuerdos y eliminar la parte de exposición de motivos. Si es así, nosotros la votaríamos a favor sin ningún tipo de problema, porque realmente estamos de acuerdo con los cinco puntos, pero no estamos de acuerdo, sinceramente, con la exposición de motivos de esta, de esta moción, porque creemos que se si criminaliza. ...a las empresas privadas y a las empresas que están concertadas. Señora Macías. Sí, a ver. Por parte. Mmm, lo de la... Bueno, la crítica del señor Pir, que después ha sido también... ...del equipo de gobierno. Mmm, obviamente lo público funciona mal... ...por las personas que lo gestionan, no por lo público en sí. Eh, yo como sanitaria, como usted dice... Sé perfectamente de lo que hablo en este caso porque es que lo, vi, lo veo día a día y a lo mejor tengo un poco más de perspectiva de la que pueden tener los asistentes a este pleno porque lo veo a diario. La población está cada vez más envejecida, la ley de, de dependencia eh, no llega, las familias no pueden hacerse cargo de nuestros mayores y después vemos que esas familias, la gran mayoría, no puede pagar la residencia, que han tenido contacto con residencia y han tenido muy malas experiencias vemos cómo llegan eh, ancianos y ancianas de residencias mal cuidados, con falta de recursos, contactan con nosotros, eh, trabajadores de la residencia, porque no tienen médicos, porque no tienen enfermería, porque les faltan medicación, que eso veo yo en mi día a día, lo cual no quiere decir que no haya residencias públicas que funcionen bien y mal y residencias privadas que funcionen muy bien y otras que funcionen muy mal. No estoy generalizando, pero en general yo creo que nadie puede eh, afirmar que las residencias en España funcionan bien, funcionan mal en general. La crisis sanitaria que ha derivado del COVID-19 lo que lo ha hecho es mostrarnos la crudeza que tiene eh, las múltiples deficiencias de la gestión de las residencias de personas mayores en España. Y es que esto es indiscutible. Eh, el modelo de residencia no cubre los servicios imprescindibles para que los mayores tengan cubiertas sus necesidades más elementales y se preserve su calidad de vida hasta el final. Sí, hay residencias privadas que pagando muchísimo dinero son de muchísima calidad, pero la mayoría de las personas no tienen ese dinero. Y es algo que lo vemos en los hospitales, tenemos conocido, eh, sale en las noticias. Algo tan importante como el cuidado de nuestros mayores no debería ser un negocio. El sistema público debería ser capaz de dar ese servicio, pero porque es básico en un estado de bienestar, lo cual no quiere decir que no existan opciones privadas, pero que no sean estas la única opción o la mayoría de las opciones, y encima que no estén sujetas a un control estricto de calidad, que es lo que pedimos también en la moción. Por tanto, todo el mundo debería tener la posibilidad de acceso a una residencia si así lo necesitan. Los que no lo necesitan, como ha dicho el señor González, mucha gente no lo necesita, deberíamos tener una ley de dependencia que funcionase bien, para eso la ley de dependencia, pero quien lo necesita que tuviese la posibilidad de acceder a una residencia y de calidad, es decir, con los recursos suficientes, con personal entregado y esto solo es decir, calidad a buen precio lo da lo público, porque no busca hacer dinero a costa de un servicio después ya, que existan todas las privadas y las concertadas que quieran porque deben de existir, es que yo en eso no estoy, jamás voy a estar en contra de lo, de lo privado pero debe de existir una vez que lo público y lo accesible esté garantizada como política voy a defender lo público y después voy a permitir lo privado, obviamente. Algo con lo que sí tienen razón es que nosotras, eh, y eso lo hemos defendido muchas veces, no pensamos que el dinero público se deba eh, se deba dar a gestores privados. Es decir, debe existir lo público y gestionarlo desde la parte pública y lo privado que exista, pero que se autofinancien y se autogestionen ellos. En eso sí estoy, estoy de acuerdo. Entonces, yo creo que la parte dispositiva que creo que dice verdades porque es que no la puedo quitar, porque es que estoy totalmente convencida que estoy diciendo la realidad. Eh, no metiéndome con las privadas, sino me estoy metiendo con el sistema de residencias, no con lo privado, sino con cómo funcionan las residencias. Y yo creo que la parte positiva que pedimos, eh, hombre, si estamos de acuerdo, rechazarlo en algo tan importante, porque hay cosas que a lo mejor no chirríen, o no vivamos, o no estamos de acuerdo, pues no, no lo veo, la verdad. Sí, señor. ¿Pierce? A ver, yo Yo siempre... Yo, yo, a mí, este, este va a ser un argumento que yo creo que vamos a tener eternamente. Yo estoy a favor de lo público y todo lo que estás diciendo, Irene. Todo. Al 100%. A mí lo que me molesta y me... Es, es, pero lo que estáis pidiendo es construir la casa por el tejado. Porque lo público... Bueno, bonito, pero no es barato. Es, cuesta muchísimo más dinero que, que lo privado. Y no, no es por beneficios, es porque lo público están chupando millones de chupópteros, vaciando nuestras arcas, ¿eh? con duplicidades, y, y con esto es lo que cuesta lo público. Ese es el problema de lo público en España. En España. Yo estoy a favor de lo público y todo lo que tú dices. Porque me estás diciendo, no hay que hacer beneficios, pero bueno. Pero lo, lo, las residencias públicas también cuestan dinero. Es decir, o tú qué crees que las o las personas en las residencias públicas van a trabajar gratis. O la luz no se paga. Eso también tiene eso eso no cuesta dinero. Y ese dinero sale de las arcas públicas. Y las públicas también, ¿y quién las paga? Nosotros. Si al final es lo mismo. Lo que pasa es que hasta ahora todo esto está mal, mal gestionado. Sea público o sea privado. Es decir, si se, si se empieza a construir por el suelo, por lo que como se tiene que hacer, es eliminar esas duplicidades y eliminar esas, esas, to, todos estos enchufismos, lo público funcionaría de perlas y sería el mundo ideal, como dice el señor González. Pero no es así. Lo siento. Sí, señor González, creo que ha levantado no a la mano. Sí, gracias, señor Ricardo. Bueno. Eh, las, lo que se hace, bueno, lo que pienso yo o lo que yo interpreto de la moción es que se hace una serie de aseveraciones o, o, de, o de perspectiva de lo que ha pasado con la residencia desde la, desde la perspectiva de, lo, de las proponentes de la moción. ¿no? Nosotros, vaya por delante, que estamos absolutamente de acuerdo en la, en la sanidad concertada, es decir, en la colaboración público-privada. En la sanidad, en la educación, porque entendemos que porque, es que, porque es que hay multitud de cooperativas, autónomos, que, que, que dan un servicio tanto igual que la pública. No estoy de acuerdo con que la pública solo hay chupósteros, pero es, dependerá del gestor que lleve esa pública adelante. Tampoco estoy de acuerdo que en la privada sea todo, todo lujo y perfección. También dependerá del gestor y demás. Claro, aquí nos surge el problema, la problemática que es que la, la proponente manifiesta que, que, que ella no quiere dar dinero a, a, a la concertada, o así lo hemos entendido, que no quiere dar ningún dinero a la concertada. Pero claro, para que, para, si no da ningún dinero a la concertada es que no quiere concertada. Entonces, no sé si es así, pero bueno, el caso es que así lo ha manifestado. Y entonces esto nos crea nuestras dudas. Yo entiendo más no, de, de, de la parte dispositiva de la moción, de lo que pide, estamos totalmente de acuerdo. Porque es que no, no, se, no se infiere o no se dice expresamente que se quiera hacer con perdón o se quiera cargar a la privada o se quiera cargar a la, la concertada. Es que la concertada y la privada en, un, en una economía de mercado con el sistema que tenemos económico, pues está totalmente permitido y, y, y es lo que hay y no se puede quitar. Si ustedes solo quieren si ustedes solo quieren eh, contratar público pues, pues es que estaríamos en contra del sistema, sistema que tenemos que no tenemos dado, de, de economía del mercado. Con lo cual ahí, ahí chocaría esto. No se dice nada en la moción a nivel dispositivo. Con lo cual me gustaría sí que me gustaría ya por último aunque se lo voy a votar a favor que me dijese la proponente si, si, si, si no cabe otra que la contratación concertada porque es que públicamente no se llega, porque es que no llega económicamente y la única forma es que se en eso esos esfuerzos, si lo aceptaría o no. Gracias. Señora Jiménez, ¿va a intervenir? No, no. Bueno, vamos a ver. Eh... Yo es que vuelvo a incidir. O sea, realmente, yo creo que todos estamos de acuerdo con, con los puntos de, del acuerdo de esta moción. O sea, ¿y ¿Está la Gobierno central, la Gobierno autonómica a impulsar un sistema de residencias públicos de mejor calidad que el que tenemos ahora? Por supuesto, estamos todos de acuerdo. Todos. ¿Y ¿Está la Gobierno central, la gobierno autonómica a garantizar una eficiente coordinación y asignación conjunta en las prestaciones sociales? ¿Quién de nosotros ha dicho que no? Estamos totalmente de acuerdo. ¿La transparencia? Por supuesto. en programa de acreditación de calidad de residencias mayores? parece ideal. ¿Revalorizar y dignificar el trabajo de los cuidados? También. Y por último, ¿está el Ayuntamiento de Coín a colaborar con otras administraciones para garantizar un sistema tal? Si sí, yo lo hacemos. O sea, es que no tenemos nada que objetar. Pero vuelvo a repetir, o sea, leyendo la moción, es que esto cuando lo aprobamos nosotros, esta moción con este texto, tal cual, poniendo el nombre del secretario y poniendo mi nombre como alcalde, es lo que yo le envío después a la Junta de al Gobierno Central. Y es donde yo no estoy de acuerdo, porque esto lleva a una exposición de motivos con la que es que viene a criminalizar con esas palabras a las residencias privadas. Yo entiendo que con este con esta posición de motivo viene a decir que se, ma, se da mucho peor, eh, porque se mercantiliza con la vida de los ciudadanos, mucho peor eh, servicio en las privadas que en las públicas. Y, y bueno, viene a, a criticar la colaboración público-privada. Yo, sinceramente, es que no estoy de acuerdo con eso. Entonces, si me molesta mucho no poder a votar a favor de esta moción, porque realmente lo importante, que son los puntos de acuerdo, estamos todos, todos conformes, pero yo, sinceramente, con esta posición de motivo, hay muchas cosas con las que no estoy de acuerdo, ni mi grupo. Entonces, si se mantiene como está, la, la, vamos a votar en contra, sin perjuicio de que en el debate, o que no coste después la votación, eh, estaríamos de acuerdo con la propuesta de acuerdo. Pero si se mantiene tal cual con la exposición de motivo, la, la votaremos en contra. Señora Macías. Sí. Bueno, primero contestándole a Ralf, que no sé muy bien cómo hacerlo, porque, o sea, que porque tengamos malos políticos, eh, debemos dejar de lado lo público y mandamos el dinero a lo privado. ¿No sería más lógico empezar a hacer bien las cosas desde lo público? Digo yo. ¿Y que, que cuesta dinero ya? Sí, o sea, si lo que pido, pido lo que pido porque creo que debe de existir. Luego se irá haciendo lo que económicamente se vaya pudiendo. Pero no puedo rebajar las exigencias porque sean difíciles de conseguir. Y después, es que creo, bueno, no he dicho nada de los concertados de que esté en contra porque, de hecho, en el primer punto pone a impulsar un sistema de residencias públicas, universal y de calidad, de gestión directa o en colaboración, mediante diferentes fórmulas. ¿Vale? Eso por ahí. Y después, eh, hay que blindar lo público, eh, para que todo el que necesite, todo el que lo, lo necesite tenga acceso a una residencia, porque la residencia es una primera necesidad. Ya luego que existan las concertadas, concertadas como públicas, vale, pues las privadas, las privadas o las que quieran, porque cada uno tiene que ser libre de elegir dónde pasar sus últimos días. Lo que pasa es que si solo existen privadas, los que tengan dinero sí van a ser libres para elegir estar en una residencia. Los que no tienen recursos, o los que tienen pocos recursos, como no hay públicas y no hay baratas, no pueden permitirse estar en una residencia o no en una de calidad. Entonces ahí ya eh, la libertad de la persona la estamos cortando. Yo mmm, la parte de las explicaciones no la voy a cambiar, prefiero que vote en contra, porque es que estoy creo fielmente en todo lo que dice y no, no puedo cambiar ni una palabra. Así que sintiéndolo mucho, prefiero que vote en contra. Muy bien. Bueno, pues entonces pasamos a la votación. Señor Piz, En contra. Señor González. A favor. Eh, señor Macías. A favor. Señora Guzmán. A favor. Señora Jiménez. A favor. Eh, señor Guzmán. A favor. Señora Jiménez. A favor. Señor Méndez. A favor. Señora González. A favor. Señor Rojas. A favor. Eh, por el Partido Popular, eh, nosotros votamos en contra. Señora Luque. En contra. Señor Ortega. En contra. Eh, señora Santos. En contra. Señor González. En contra. Señora López. En contra. Señor Vázquez. En contra. Señora, Señor Jiménez. En contra. Señor Lucena. En contra. Señora González. En contra. Señora Sereño. En contra. Muy bien, pues votan a favor, Andalucía Por sí, adelante Coim y Partido Socialista y en contra eh, Ciudadanos y Partido Popular. Pasamos a, a la parte de luego y preguntas, que en principio se contestaron todas y faltaría. O se lo termina por el señor. Pues empezaría el señor Pist, ¿no? yo recordar? Señor Pist. Sí. Uh, bueno, una es el ruego este que ya lo mencioné antes en la moción, la limpieza de la parcela al lado del Carazoni, que me nos parece de extrema de urgencia y que por favor nos avisen cuando lo tengan hecho. <coughs> y la otra. Uh, se han, se han empezado otra vez, al, eh, no, me, gustaría, me gustaría que nos informase al, al pleno eh, si se han instalado o si se van a instalar ya los aparatos de medición de polvo en la cantera porque efectivamente ya han dado, están, haciendo, están trabajando de, y, y el impacto de polvo lo estamos viendo de, toda, de, toda, de todo COIN y más los vecinos que a mí me están mandando vídeos y fotos y a ustedes seguramente también. Me gustaría saber qué es lo que está pasando. Pero como el COVID, pues parece que se ha puesto un paréntesis, o si ya se ha hecho algo, cuáles son las actuaciones que están en marcha, pues eso, por parte de mucha ciudadanía que me ha llamado, me gustaría que lo aclarase. Pues a eso le puedo contestar. La semana pasada, creo recordar que fue el jueves, eh, acudieron tres técnicos de la Junta Andalucía, de calidad del aire, medio ambiente, y el otro, no me acuerdo cuál es, tres técnicos del área de medio ambiente en Málaga, de la delegación territorial en Málaga. Para eh, hablar con los técnicos municipales y ver la eh, ubicación de un medidor de polvo, tanto en la zona urbana como en, en la zona de, de suelo urbanizable, cerca de, de las canteras. Estuvieron toda la mañana dando vueltas eh, por Coín, y bueno, eso tiene una serie de condicionantes: que si los vientos que no tengan nada alrededor, de bueno, condicionantes técnicos para colocar ese, ese aparato. Eh, van, a colocarlo, eh, van a colocar dos, como digo, uno en el lucro urbano y otro cerca de las canteras, eh, van a colocar los cuatro semanas ahora en la época de verano y otras cuatro semanas en la época de otoño-invierno e y bueno, pues a partir de ahí, una vez que la monten, pues lo comunicaremos y, y bueno, nos daremos los resultados cuando nos lo den. Pero bueno, evidentemente me imagino que no darán los resultados ahora en esta época y después cuando terminen los otros, o sea, la época de invierno, pues darán siete resultados. Pero bueno, en cualquier caso, ya la Junta de Andalucía se ha puesto en marcha y tienen el medidor y lo van a ubicar. Eh, no, no han dicho fecha, pero supongo que no tardarán mucho puesto que ya la ubicación la tienen medio estudiada. Así que, en el momento que tengamos más información, se la podemos dar sin problema. Pues ya está. Muchas gracias. Gracias. Señor González. Sí, Gracias. Bueno, tengo varios ruegos. Eh, hace varios meses desapareció la bandera de Andalucía de dicha plaza, de la plaza Andalucía. Según tenemos entendido, de cinco o seis meses atrás. Por tanto, se pide que se reponga dicha bandera. Al menos esta semana no estaba. No sé si hoy se ha puesto o mañana, pero vamos, no estaba. Si no está, pues que se reponga a la mayor brevedad. Sigo, continúo, señor alcalde. En la calle Doctor Marañón hay una acera, A causa de las lluvias y tal, las aceras, las lluvias de este invierno y primavera, las aceras tienen gran cantidad de hierba. Tengo fotos, pero bueno, no hace falta enseñárselas. Por favor, que se haga alguna actuación quitando las hierbas de las aceras. Estas hierbas que salen entre, entre baldosa y baldosa. Hay bastante hierba, ¿Vale? No es una cosa niña, sino que es bastante. Por tanto, que se estúe que se en esa calle, doctor Marañón. Después, del acuerdo que, que juntos aprobamos respecto a la dirección, dirección hacia un lado hacia otro, por ejemplo, la avenida España, por motivo del COVID, estoy hablando. Dijimos de poner una dirección en un sentido de los peatones para que no se cruzaran, para guardar un poco más la distancia de seguridad. No sé si a este respecto se ha hecho algo. No sé si me, me entienden lo que le estoy diciendo se dijo de poner a lo mejor la vía derecha para subir, para transitar y la vía izquierda para bajar, por ejemplo, en Miravalle, la acera de la Viña España, que si no se ha hecho ninguna actuación a este respecto, que, es, que se acordó el estudio y que se implantara algo. Sí, eso bueno. le contesto, eso estuvo analizando la, la policía local, incluso creo que durante unos días tuvieron unos carteles puestos y demás, pero en cualquier caso eh, vio que no funcionaba en absoluto y bueno, al final tampoco se insistió en, en esa materia y la verdad que después tampoco hemos visto que haya aglomeraciones en exceso, ¿no? Y sobre todo se fueron abriendo las la fase de confinamiento y, y bueno, no hemos visto tampoco muy importante ni necesario continuar con esa labor eh, porque tampoco había grandes problemas. Sí hubo problemas evidentemente los primeros días cuando pudimos salir todos a la calle, porque como es lógico... Eh, salimos todos en, en desbandadas, pero también es cierto que desde que se abrieron los bares ya no hay tanta gente andando ni practicando deporte y ya no hay tantas aglomeraciones en las aceras. Así que, sí, le digo que, que, bueno, que efectivamente estuvieron los primeros días eh, eh, en un momento, momentos complicados los primeros días, que sí estuvo la policía eh, viendo y valorando aquello, después la verdad es que no se ha continuado porque no se ha visto que hubiera un problema grande en ese aspecto, vamos, de, a nivel sanitario, no nos referimos. Bueno, pues ojalá sigan sin haber problemas sanitarios. Después, la calle Francisco Guer Guerrero está sin farolas desde que quitaron los bomberos. Esto ya se dijo hace tiempo, pero no sigue sin haber ninguna luz en esa calle. Lo, lo que se pide es que se pongan las farolas, cuantos, cuantito se pueda. ¿Calle Después, Francisco hay... Guerrero ha dicho? Sí. Sí, ¿Calle Francisco, Francisco Guerrero? Francisco Guerrero, sí, la que estaba antiguo. Creo que Francisco Guerrero... Antiguo bombero, en la calle de donde estaba los antiguos, el parque antiguo de bomberos. Aquí vale, había una mira. farola, pero se rompieron y actualmente no hay, no hay farola. Luego no, lo que se pide es no. que se ponga. Pues lo, lo miramos, farolas, unas luces. Lo miramos, lo miramos. Después, eh, se nos ha enviado por parte de, de unos colectivos eh, ecologistas y demás que existen una medida, una rejilla para colocar en las arquetas eh, para evitar atascos. Estos son como, una, una rejilla, como un filtro, pero con una rejilla así más, más, más ancha, ¿no? que permite pasar el agua a cierta broza, pero no deja pasar materiales gruesos a, a lo que es el saneamiento, a pluvial y demás. Lo digo porque si el concejal lo estima oportuno, le mando un correo electrónico, donde se, le puedo enseñar el tipo de rejilla, que es lo que vendría a evitar atascos. Es cierto que esas rejillas requieren una limpieza. Entonces, lo, el ruego es que se estudie si esas rejillas, sería conveniente instalarla en alguna zona para que no se produzcan atascos. Imagínense una rejilla, pues para más allá de la arqueta. Todo eso es para que no entren toallitas, no entren. Muchas mascarillas que la gente por no cívica está tirando al suelo. Esa es lo que estamos hablando. Rejillas para que actúan de filtro más allá, más abajo de la arqueta. Bueno, y por último, el camino antiguo de la ermita, que me han parado varios vecinos, esto es para el concejal del ramo, preguntándome si es o no posible arreglar dicho camino desde, sería desde el final de la cuesta blanquilla en lo alto del todo, hasta, hasta el puente de la ermita toda vez que ese camino se destroza mucho porque tiene una fuerte pendiente y los vecinos querrían ver si se puede realizar alguna actuación como, como un hormigón o algo parecido y no solo zahorra para que durase más ese, ese camino en buen estado no sé si me puede contestar o me contesta en el pleno siguiente yo con respecto al último le puedo decir que con hormigón es imposible Puesto que el, la ermita es un big, un interés cultural y bueno, es algo que está totalmente prohibido protegido. por parte de, de cultura porque está protegido y es complicado. Al final, lo único que nos queda es pasar la máquina todos los años, que es verdad que todos los años, con ocasión de la romería, pues pasamos las máquinas. Este año, pues desgraciadamente, no hemos tirado la romería y es verdad que, eh, que bueno, pues que no se ha hecho el tratamiento de, de otros años, pero el problema. Eh, del hormigón es que no nos lo permite cultura porque va porque, bueno, en un entorno de un bic y no, no es posible. Así que lo único que nos queda es pasar la máquina cuando podamos y, y todos los años habrá que hacerlo, porque no nos queda más remedio. Pues ya está. Nada más, gracias. Muy bien, gracias señora Macías. Eh, yo rogar que se nos responda a las solicitudes de información que hemos dado eh, registro de entrada, que ya lo pedimos en el pleno anterior. Y preguntar si hay bonificación para el impuesto de tracción mecánica para los coches híbridos. Sí, señora Guzmán. Señora Guzmán. ¿Me escucha? O... Bueno, ahora. ahora, ahora, perdón. Eh... En primer lugar, rogar que se actúe de forma contundente respecto a los contenedores de basura. Es un tema que lo hemos traído 100.000 veces ya al pleno, pero algo habrá que hacer. Lo que, no, lo que no se puede seguir permitiendo es que los contenedores estén como están. El plástico sigue sin recogerse de forma asidua. No hay manera, no estamos reciclando. Los que vivimos en las afueras no estamos reciclando plástico eh, yo no lo puedo reciclar porque no puedo acceder al contenedor de plástico. Está siempre totalmente lleno y además no se puede acceder de toda la basura que hay por fuera. Entonces, lo están viendo todos los vecinos y vecinas, habrá algo, habrá que hacer. Eh, se tomó una medida por parte del Ayuntamiento de los Escombros, siguen igual, siguen tirándose los escombros y habrá que hacer algo, algo más a nivel policial, a nivel de vigilancia, pero lo que no puede ser es el nivel de suciedad que tenemos en todos los contenedores de, de la salida. Eh, respecto al, al control de polvo de las canteras, bueno, me asombra que tengamos que preguntarlo aquí, el señor Ralo ha preguntado que dónde se van a poner, cuando en el pleno de febrero aprobamos una moción por unanimidad en la que se creaba para crear una comisión eh, constituida entre otras cosas o entre, otros, perdón, entre otras personas por los grupos políticos, también estaban los, los propios eh, empresarios y también estaban pues, otras entidades para decidir dónde se iban a colocar los medidores y además para eh, saber el resultado continuado de, de, de esas mediciones. Entonces, la verdad es que aprobarse un pleno y ahora enterarnos por los medios de comunicación que ha venido la Junta de Andalucía a decir dónde se van a poner los medidores, me parece una falta de respeto a las decisiones del Pleno. Nosotros esperamos que en cumplimiento de ese Pleno de febrero, que fue por unanimidad, eh, en la se cree lo más rápido, lo más urgente posible la, la comisión y de aquí en adelante cualquier paso que dé eh, pase por esa comisión, ya que la aprobamos todos. Eh, respecto al programa Aire, hemos visto publicado que ha venido la delegada de empleo de la Junta a anunciarlo a COIN. Eh, entonces, eh, luego se ha publicado también por parte del ayuntamiento pues que, según eh, por, en palabras de la consejera, eh, se establece una prioridad de, de a qué personas irían destinados pues, estos, estos empleos que vienen un poco a ayudar a la situación del COVID. Y empieza como prioritaria, eh, pues, aquellas que no tengan ningún tipo de beneficio y después, pues, sigue de todos los que son beneficiarios, los que tienen la renta mínima de inserción, los de subsidio del desempleo, los de la renta agraria, bueno, así, y por último, los desempleados residentes que viven en el municipio. Quiere decir esto, que no se contemplan los um, perceptores, porque son los que, los que no incluyen, los perceptores de ingreso mínimo vital eh, no van a poder acceder a este empleo, porque no está nombrado en todo eso, es decir, está incluso los que cobran una prestación contributiva antes que los preceptores, antes no, es que lo, los preceptores de ingreso mínimo vital no se nombran. Entonces, saber si estas personas también van a tener acceso a estos unos 40, parece ser, eh, puestos de, de trabajo que, que puede incluir pues, este programa aire aquí en Coí y ya por último, pues gratificarnos un poco, me imagino que bueno que el equipo de gobierno lo sabe perfectamente porque en la, en la diputación, en la comisión ya se ha decidido por unanimidad y va al pleno del 1 de julio porque, por la renovación del préstamo de los cuadros cedidos por diputación a, al ayuntamiento para el Museo de Reina, de Reina Manescao. Entonces, la verdad es que es una buena noticia. Habiéndose aprobado en la comisión, pues se entiende que en el Pleno todos los grupos políticos, además, están de acuerdo. Entonces, me parece que es una buena noticia de la que nos tenemos que, que, que alegrar. Nada más. Muchas gracias. Bien, señora Jiménez. Eh, sí. Me gustaría preguntar que, qué medidas se están llevando a cabo con el dinero del pacto de Estado contra la violencia de género. Ya que con, el, con esto de la pandemia no se han podido hacer talleres en los institutos y, y en los centros escolares, eh, pues no sé, a ver, porque ya sabemos que viene una parte de dinero que hay que, que gastarla. Bien. Señora Guzmán, señor Guzmán, perdón. Bueno, muchas gracias, señor Ricardo. Son varias preguntas. En primer lugar, la obra que está ha hecho en el rodeo, eh, tenía acerado en el proyecto. ¿Este acerado iba a ser línea pintada en el suelo o, o de obra? ¿O no, en, lo puedo contestar. El proyecto que hay es el que estaba estipulado. O sea, lo que sí. se ha hecho es lo que está pensado hacer, vamos. Vale, muchas gracias. Después eh, De la festividad del día 15 de agosto se está comentando por Coin que se va a realizar una verbena en la plaza del Pescado. Eh, Eso es cierto, y si es así, que me gustaría que me, me lo explicase y aparte, como yo, miembro del ayuntamiento, me gustaría saberlo antes por el ayuntamiento y más que por rumores en la calle. Yeah. Por otro lado... Pero, ¿sí? sí, yo creo que le puedo contestar a, ello, a esto la señora Luque. Bueno, no se va a hacer una verbena. Lo que se ha... Hemos hecho una noticia informando que se va a cancelar de, de los actos tradicionales en su formato y estamos organizando desde el área de cultura, festejo juventud, todo lo que estamos implicando, una programación de verano que se adapte a las circunstancias sanitarias. Vamos a hacer conciertos, vamos a hacer diferentes actividades, todas con control de aforo, mascarilla y con las prevenciones que sean necesarias, pero no una verbena como tal. Sí, pero aparte no se va a hacer solo en la plaza del pescado, se van a hacer por diferentes sitios de COIN. Bueno, vale, muchas gracias. Sí, por otro lado... Eh... En el pleno anterior hice un ruego sobre el contenedor de poda del de deportivo. He visto que se ha tirado todo el mes con la basura, con la, la poda en el suelo y se recogió ayer toda la poda del suelo. Eh, la pregunta mía es, es que una vez que ya se viene a retirar el contenedor ¿por qué no se retiran velas del suelo? Porque era imposible también, incluso han tenido que poner otro porque ya estaba el suelo lleno y, y está lleno el segundo y ya se llevaron todo lo y en el suelo. Y por otro lado, ver si se puede habilitar un sitio un punto limpio donde se pueda depositar zapo y no se ahí en un sitio, porque el, el, el mal aspecto que da no, no es conveniente para el pueblo. Señora Jiménez, Isabel. Isabel. Nada. Eh, señor Méndez. Sí, una, una pregunta. Eh, en una visita reciente al ayuntamiento para pedir una documentación que tenemos, reclamar una documentación que tenemos solicitada desde hace meses, eh, observamos que en el despacho de secretario, de secretaría, había una persona, no sabemos quién es ni qué cargo ostenta, si nos pueden informar algo, gracias. Sí, es un puesto de confianza. Personal eventual del ayuntamiento. De es que no, no sabíamos quién era, estaba en el despacho de secretaría, por eso digo, eh, tenemos secretario nuevo y no sabemos nada, todavía. No, que momentáneamente no había otra ubicación al ayuntamiento y lo, lo pusimos ahí. ¿Y no se puede saber qué funciones realizan no? Sí, de coordinación de alcaldía. Vale, gracias. Señora González. No, nada, gracias. Señor Rojas. Señor Rojas. Está el señor Rojas. No. Ah, bueno, sí, lo veo aquí abajo. En primer lugar, una pregunta. Hay... Dada la, dada la situación actual, bueno, ya ha acabado el estado de alarma, muchas familias, ya los dos proyectores se encuentran trabajando y hay otros ayuntamientos que están planteando para el verano lo que se llama campamentos de conciliación, para, para bueno que lo, los niños puedan tener una, una salida mientras que los padres trabajan. Eh, por ejemplo, el ayuntamiento de Cártama lo comienza el día 29 de junio y es a ver si en el ayuntamiento de Coín se va a hacer algo a, al respecto. Y por otra parte, eh, por salir de la duda, creo que antes he escuchado que las, que las mediciones de la cantera se van a hacer un mes en, en invierno y otro en verano, es decir, que las misiones serán dos meses al año. Sí, ahora mismo lo que tiene establecido la Junta de Andalucía, que es lo que nos comunicó la semana pasada, porque nos, nos enteramos prácticamente cuando vinieron el jueves, es que eso van a estar los equipos cuatro semanas en, dice, sí, cuatro semanas en invierno, o sea, verano es otoño y otoño y otros cuatro en primavera, o sea, invierno y primavera. Eso es lo que tiene estipulado ahora mismo. Pero hacer ¿Semanas semana, semana continuadas o, o alternas? Sí, sí, sí, continuada continuada Cuatro ahora en, en periodo de verano y otras cuatro en invierno. Continuadas. Cuatro y cuatro. O sea. Y por último, pues, agradecer, eh, cuando, cuando hicimos las propuestas de distintos grupos para, para, bueno, aquel pleno de aquellas medidas para el COVID-19, una de las propuestas que hicimos fue el tema de la ampliación de las de la terrazas y sobre todo también la ampliación de los horarios. En principio no se incluyó porque el equipo de gobierno bueno no tenía deberes, pero finalmente se ha anunciado de que se van a ampliar los horarios. Por tanto, agradecer los beneficios de, lo, de la restauración del municipio. Muy bien. Bueno, pues sin más asunto que tratar. Eh... Disculpa, eh, señor alcalde, ¿me deja contestar? Eh, ¿Quién habla? señor Lucena? ¿es? Sí. <ríe> sí, pues diga, diga. Eh, nada, eh, contestarle al señor Salvador González que sí, que tiene usted mi teléfono y mi correo electrónico. Y mándeme la propuesta esa de la rejilla para evitar a todos las redes, tanto de alcantarilla como fluvial. Eh, contestarle también al señor Phil que el hoyo de carazón y se está desbrozando hoy, está desbrozada la parte alta, la parte baja se desbrozará el lunes porque se han colocado cartelería que de prohibición de aparcar vehículos, pero la gente no ha respetado y aparcar los coches, entonces no podemos desbrozar porque si no provocaríamos daño en los vehículos. Y en cuanto al ruego de ir a preguntar al señor Tomás, efectivamente de allí está retirado, pero el problema que tenemos allí es que hay gente que carga los box estos de, de materiales de construcciones, no solo con restos de poda, también echan neumáticos, echan escombros, echan de todo, y un box de eso llega a pesar 500 600 kilos, por tanto tiene que ir la máquina exclusivamente a retirarlo. Y la máquina ahora durante el mes de verano está muy ocupada con el tema de las averías de agua, y otras funciones también del ayuntamiento y por eso se queda, desgraciadamente, se queda un par de días sin retirar. Pero, por ejemplo, ayer coordinamos la maquinaria y se retiró ayer tarde. Nada más. Muchas gracias. Muy bien. Muchísimas gracias. Por ahora así pues, finalizamos la sesión. Muchas gracias a todos.